Aquí comienza la verdad de la milanesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer realmente estar con ustedes. Comenzamos aquí la milanesa de la noche de hoy. Una milanesa especial que como siempre nos presenta la gente de Gate Uruguay en forma exclusiva. ¿eh? Atención, acá está, vamos. Vamos.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 Bien, gracias a Gate Uruguay, por supuesto, que Pablo Vidal y toda su gente eh, son fantásticos, además de tener un servicio maravilloso, eh, auspician el programa. Y usted también puede auspiciar nuestro programa haciéndose simplemente suscriptor por 100 pesos por mes, nada más, 100 pesos por mes, y recibe absolutamente to todo el material en su celular, en su whatsapp, o si lo quieren, el mail, no hay ningún problema, solo 100 pesos por mes, el semanario El Bocón, todas las semanas, cuatro veces al mes, eh, tiene también La Verdad de la Milanesa, el programa Buenos Días, eh, Buena Onda, que va todos los días a las 9 de la mañana, y va nuestro programa La Pura Verdad, y se viene de televisión, y se viene nuevo programa de televisión, va a estar bárbaro, a mí me encanta lo estoy esperando, la verdad lo estoy esperando, se llamará cara a cara. Y va a ser un reportaje, una nota, una entrevista, a distintos personajes, personajes muy conocidos y muy famosos, entre ellos legisladores, ¿no? Senadores, diputados, ministros. Vamos a invitar al presidente de la República, para hacerlo lo vamos a hacer bien, ¿no? No creo que acepte el Villa, me dijo que no, que conmigo no da entrevistas, porque la verdad tiene miedo, Esa es la verdad, mire que no estamos diciendo un disparate, tiene miedo de quedar pegado, más pegado de lo que está quedando con sus promesas incumplidas, con sus mentiras de campaña electoral, él y todo el partido nacional, ¿eh? mire que es así, lamentablemente es así, no crean que cuando Luis gritaba en, en los estrados, en la campaña electoral, que si gana el Partido Nacional no habrá aumento de combustibles, de tarifas, de impuestos. Estaban todos atrás aplaudiendo. Miren el video, absolutamente todos, intendentes, senadores, diputados, ministros, todos aplaudiendo a rabiar cuando decía eso. Falsos, eso es ser farsante, no hay otra explicación. Y me gustaría tener una entrevista periodística, me encantaría. Poder eh, explicar por qué eso. Lo que pasa es que no tiene respuesta. ¿no? Los políticos en general mienten tanto, falsean tanto, prometen tanto, que después no tienen respuesta. Van, por supuesto, a los programas eh, de televisión, de radio, hacen con los diarios y semanarios, los que saben que no le van a preguntar. Ustedes saben cómo se mueve esto, ¿no? Cuando se pacta en una entrevista. Hay temas que se pueden tocar y temas que no se pueden tocar. Yo tuve un montón de experiencias a lo largo de más de 40 años eh, haciendo periodismo. Y muchas veces entrevisté, inclusive a presidente de la República, a expresidentes, muchísimas veces he entrevistado. Y normalmente es incómodo estar eh, conmigo en una entrevista, porque le pregunto simplemente con educación, ¿eh? con alturas, puteadas, nada, pero le pregunto lo que hay que preguntarle, lo que usted o usted le preguntarían al entrevistado. O sea, trato de captar cuáles son las preguntas que el pueblo, que la gente, los que no tienen voz, los que no llegan, ¿eh? quisieran preguntarle al presidente de la República, en este caso, pero puede ser un diputado, un senador, un ministro, y se lo pregunto, además yo no soy agresivo ni, ni, ni le voy a pegar a nadie, simplemente le voy a hacer la pregunta que jode, jode la pregunta, incomoda la pregunta, por eso, a ver, le voy a contar una anécdota chiquita nada más, eh, una vez en Minas, yo estaba en Emisora del Este y eh, conducía un programa que se llamaba Buenos Días Buena Onda, que lo tengo hace 47 años, en distintas épocas. Y vino eh, Francisco Gallinal y me dijo, eh, viene el cookie el viernes, ¿lo puedo llevar a tu programa? Por supuesto, tráelo no, no hay ningún problema. Traelo, sí, sí, las puertas están abierta para todos. No hay nadie que le diga, no, a vos no te entrevisto, o vos no salís. O como a algunos le dicen, si no pagás no hablás. Mire que eso pasa, y pasó en varias radios, del interior y de la capital, en canales de televisión. Normalmente porque había dejado un clavo de la última elección, y eso pasó también muchas veces. Pero bueno, Bárbaro venía a la calle, su gobierno, y estaba plagado de corrupción. Habían caído presos, Braga, Cambón, Greno, había echado al ministro de Transporte, Olave, porque había pedido una coima. ¿Ah? Y había trascendido, quedaron pegados una coima que había pedido, que a ver, nadie se va a querer que Olave pedía coimas para él. Pedía coimas para el botín. El botín no era para él. ¿ah? Entonces lo habían echado, bárbaro. Entonces, por supuesto que ese tema, esos temas de cada uno, puntuales de cada uno, algunos de ellos que involucraban directamente al cuque en la calle, y a Julita Pou, la madre de Luis, lo íbamos a hablar, sin duda que lo íbamos a hablar. Entonces, este, antes de que llegue, ya había llegado, ya estaba en, en, en el canal, estaba con los dueños del canal, la calle, viene Heber y, la, y, y Gallinal a hablar conmigo. Y me dicen, che Jorge, escúchame, viene porque quiere hablar del tema de la reforma solamente la reforma electoral, era la reforma que venía por eh, las internas, de cambiar, tener una interna, de tener balotage, y también quería sueldo de los ediles. ¿no? Esa era la reforma que había hecho Sanguinete con la calle, eh, que finalmente los sueldos de los ediles no se alevó, lo demás fue aprobado, y en el año 99 empezó a correr la reforma electoral con las primeras internas de los partidos. Bien me dice, viene a hablar solamente de eso. Mira, perdóname, yo hablo de lo que quiera, lo que quiera tenga interés en hablar, lo puede hablar sin ningún problema, pero a mí no me limite solo a eso, porque si no quedo como un pelotudo, estoy todo el día acá denunciando, diciendo, irregularidad, diciendo que Cambón, que era asesor del presidente de la República, era un delincuente, que cobró una coima, a una empresa que habían contratado en el Banco de Seguro ¿eh? y que había sido además eh, procesado, ¿verdad, no? y que además Gren, eh, eh, Braga había sido el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, y había terminado siendo procesado y posteriormente condenado. ¿Cómo no iba a hablar de eso? Bueno, lo cierto que Heber y, y Gallinal quisieron convencerme y no pudieron. Entonces me dijeron, no, entonces no viene la calle. Yo ya lo había denunciado, había dicho que iba a estar la calle, que esto, que el otro, que vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Había armado una bulla, un marquete tremendo en el pueblo, en Minas. Y me dicen, no viene. Yo seguí con el programa, pero a los tres minutos apareció la calle, se sentó a lado mío, me saludó y yo empecé la entrevista. Empezamos la entrevista, primero habló, porque los políticos son así, yo les voy a contar realmente cómo son. Nosotros antes decíamos que venían con el cassette puesto, el cassette era aquel de plástico con la cinta, que venía con todo grabado y repetían, en todos los medios de comunicación lo mismo, exactamente igual, no quieren que el periodista lo interrumpa porque está diciendo lo que vino a decir y si lo interrumpe se pierden de dónde iba, correcto, entonces... Dicen eso, se levantan y se van. Y los periodistas quedamos como pelotudos, como recontra pelotudos ante la opinión pública. Bueno, yo no iba a aceptar eso, y yo lo sabía. ¿no? Entonces arrancó con el KC, con el CNC, y yo de repente, cambón, greno, braga. Y el cuquí se calentó, se calentó. Y me dijo el aire, eso que usted plantea ahora no estaba dentro de lo pactado en la entrevista. Yo le digo, yo no pacté nada, doctor, yo no pacté nada. Y cuando vinieron a decirme que tenía que hablar de una sola cosa, le dije, no lo traigan, porque eso fue al aire, imagínense. Y se levantó y se fue, sin saludar. Y salió así, había un vidrio ahí, y yo empecé a relatar, bueno, se levantó el doctor Lacalle se está retirando, una pena, que esto no quiere contestar, sobre los corruptos y delincuentes, asesores, amigos de su propia esposa, ¿eh? que estaba imputada, señalada, como cobrando una comisión por la venta del banco pan de azúcar, ¿eh? estaba escrito eso en el, en el contrato, llevaba una comisión la esposa de la calle, de la, que lo cobró, la cobró, Tenía un 3 con tanto y un 3 con tanto cambón. Estamos todos locos, ¿no? Bueno, lo, así son los políticos. Así son la mayoría, no todos. Hay gente que viene y te dice, pregunta lo que quieras. Te dice eso porque tiene el culo limpio, hermano. Si no, no se regalan. El que tiene el culo sucio no se sienta acá frente a este micrófono. No se sienta porque saben que estoy informado y que les voy a poner a hablar del tema que los complica, y si los complica pierden simpatía, y si pierden simpatía para ellos lo único que les importa, lo único que les importa, son los votos, para perpetuarse en el poder, perpetuarse sentado en el Palacio Legislativo o tener la oportunidad de que lo nombren ministro o lo nombren embajador o alguna cosa así. Y esa es la verdad de la milanesa, no es otra. Y ellos lo saben. Es todo joda. Este es el país de la joda. Recontra joda. Fíjense, estamos en una crisis fenomenal, porque estamos en una crisis fenomenal. Un sector amplísimo de la población está en la lona. Los que no trabajan y los que trabajan están en en la lona, realmente. Hay gente que no tiene para comer. Hay gente que se ha trazado en el alquiler. Hay muchísima gente, muchísima gente. Voy a decir cifra, voy a decir cifra, a ver si salen a desmentirme. Y me la juego. 28.000 casas de familia que tienen la el corte ya otorgado por UTE. 28 mil casas de familia en el Uruguay que no pudieron pagar la luz, que se les juntó 1, 2, 3, fecha de corte, y ya debieran haber cortado. El presidente de la República dijo: no corten. No corten, porque si cortan, es un estallido social. ¿Ah? imagínense ustedes que a 28 mil familias, donde debe haber cerca de 100 mil personas, les cortan la luz por no pagar. Y te encajan los intereses de Mora, volver a conectar tanto, que venga el funcionario a, a, a poner de nuevo el cablecito tanto, y después en tantas cuotas el convenio, y si te atrasas en una, queda sin efecto el convenio y perdiste todo lo que pagaste. Es leonino. A ver, hablan de social, que el Mides, que la canasta, que las olla populares, y el gobierno te mata, te desnuca, sin anestesia, te desnucan. A ver, si se preocuparan un poquito, un poquito nada más, aprobarían la ley de usura que presentó el diputado Peña, que fue aprobada en diputados, hace años, y que está en un cajón ...en una comisión... ...en el Senado de la República... ...fue aprobada en diputado... ...y después pasó a comisión para qué... ...y qué pasó, por qué está en un cajón... ...ustedes se preguntan... ...por qué está en un cajón... ...una ley que impide... ...que nos maten... ...como nos matan ahora... ...como nos matan todas esas financieras... ...que están haciendo propaganda... ...ahí en la televisión permanentemente... ...porque les sobra la plata que son los mejores clientes de los canales 4, 10 y 12, ¿eh? que te desnucan, te matan, te roban, son estafadores, son usureros legales, profesionales, de matarnos a los uruguayos, de sangrarnos a los uruguayos, de declarar ellos la muerte civil de 720.000 uruguayos que están en la inclina informe Eso le importa un carajo a Luisito, a Álvaro, a Heber, a, a, a Manini, a, a todos, le importa un carajo. A, a Sanguinetti tiene que hablar, que fue el creador de toda esta mierda del sistema político. No les importa un carajo, a Sanguinetti le importa que el hijo sea vicepresidente de UTE o que eh, Tabaré Viera sea el ministro, le interesa lo político, nada más, si él es rico... Es millonario. ¿Cómo se hizo millonario? ¿De qué forma? Cobran jubilaciones, unas jubilaciones fantástica por expresidente. Y después son senadores y cobran jubilaciones fantásticas, sueldo fantástico. Pero somos el país del revés nosotros. Tiran la plata nuestra, la tiran porque no es de ellos. Porque si fuera la del bolsillo de ellos, mirá que la cuidarían. Esa no la gastan. Los políticos no tienen salida, tienen solo entradas. Ustedes vienen que industrialmente, comercialmente y contablemente hay entradas y salidas. Bueno, los políticos no tienen salida, tienen cosido el bolsillo. La, la plata entra y no puede salir. Pagan todo con la guita nuestra, buscan todas las jodas posibles para pagar con la guita nuestra, hacen cualquier zafarrancho, cualquier combinación especial para que pague el Estado, o que pague la Intendencia, o que pague el Ministerio, y después vienen todas las tramas, las tramas, ¿eh? ¿cuál es la trama? Ah, la trama es, por ejemplo, Irene Moreira, Ministra de Vivienda, Necesita publicidad de los medios y elige al semanario La Mañana de Hugo Manini Ríos, su cuñado. Entonces, le contrata al cuñado la publicidad. ¿Eso saben qué es? Eso es abuso de funciones, primero. Segundo, es tráfico de influencia, tercero. Y tercero, una hija putés, eso es lo que es. Una verdadera hija putés de ponerle la plata en el bolsillo para mantener el pasquín que sacaron los militares. En la mañana, ¿Eh? ese pasquín es el que recibe un montón de plata de la gente de Cabildo Abierto. Y ahí es la oficina donde a mí me recibió Manini Río. Son de prolijo, pero es una hija putés. Esa es la palabra, no hay otra. Y es la guita suya, la guita mía. Es la que pagamos el IVA cuando vamos al devoto o vamos al almacén de la esquina. Pagamos el IVA, pagamos esto, pagamos lo otro. Bueno, esa guita es la que ellos nos afanan, nos roban. Y tengan seguridad, absoluta seguridad, que si no nos robaran, sobra la plata. Acá sobra la plata si se terminara. Las irregularidades se terminaran los privilegios, se terminaran los viajes y se terminaran los salarios que tienen. Porque nosotros en el, en el Basta Ya soñamos con ser partido político, soñamos con tener algún legislador, algún, algún edil, algún alcalde, algún concejal, ¿no? para que digan, loco, pará, no, eso no va más, eso no se puede hacer más. Yo propongo, como hizo Pedro Bordaber, yo propongo bajar el salario de todos los políticos a la mitad. Si a ver, si cobran 14 palos por día un senador, multiplique 14 por 30 o 31 y se van a agarrar la cabeza cuando se den cuenta que hay mil mangos por mes que van a parar el bolsillo de cada senador. O cada diputado recibe 12 mil pesos por día. Todos los santos días. Todos los santos días. Tres que... que? Y bueno, que reciba seis, que ya son 180 mil mangos. Y el otro que reciba siete, que son 210 mil pesos. Y terminemos con los Uber. Los autos oficiales haciendo de Uber. Viven yendo a buscar a uno en la casa para ir a trabajar. ¡Culos cagados! Eso es lo que son. Autos oficiales para ir a trabajar. Tomate el ómnibus. Pagate un taxi, un Uber. Andá en tu auto. Pagá tu estacionamiento. Si ganás un huevo. Si te pusieron a dedo. Si no sos nadie. ¿Por qué tenemos que tener... 500 autos dando vuelta, yendo a buscar a cualquier culo sucio a la casa para llevarla a trabajar. Y después lo llevan a la casa, todos los días. El otro día hablaba, buen tipo, buen tipo, de los honestos, Pablo Abdala. Pablo no pudo ser diputado y lo acomodaron de presidente del de INAO. Bueno, es lo normal que sabe nada. Pero a los 10 minutos Pablo ya es perito en infancia, en adopción, en, en todo. ¿Está? Todo. Bárbaro. Un auto, un auto. Yo se lo pregunté a Pablo y hablé con él porque tengo muy buena relación, le diría que casi amistad. Tiene dos directores del INAO. Uno es, creo que, el director, el otro jefe de no sé qué sección grande, que son matrimonios. Si son matrimonios, viven juntos. Bueno, un auto de Linao con el chofer sale a buscar al señor de la casa para ir a trabajar a las 8 de la mañana. Lo levanta, lo lleva al Linao. Otro auto sale al mismo domicilio, a la misma casa, a levantar a la señora, que entra media hora más tarde. No es un atropello, o yo estoy loco, capaz que yo estoy fóbico, capaz que yo estoy contaminado, capaz que Bonica es loco, eh Bonica dice cualquier cosa para vender diario, capaz, capaz. Pero estoy tan equivocado primero que no tendría que ir un puto auto tendría que agarrarse el matrimonio de la mano o amor vamos a tomarnos el 172 y dejarse de joder vemos fotos en internet del presidente de Austria yendo en ómnibus a trabajar y el trabajo de él es ser presidente va en ómnibus con toda la gente agarrado del caño porque no consigue asiento a trabajar y acá, a cualquier culo roto, lo vamos a buscar. Con el a Usamos el auto, le pagamos al chofer, viático, cubierta, eh, combustible, el cambio de aceite, batería, rompemos el auto, chocan. ¿Para qué? Eso hay que terminarlo. Les aseguro que si alguien de nosotros está en el Parlamento, van a tener que escuchar permanentemente todas estas denuncias en el Parlamento mirando los ojos a los responsables. Y llamaremos a, a las comisiones, a los responsables, haremos denuncias de todo tipo, pero vamos a evitar, por lo menos los vamos a incomodar y no nos vamos a vender, no nos vamos a vender. Guarden esta grabación, guarden esta grabación. No nos vamos a vender por nada del mundo. No sé si tendremos éxito en cambiar algo o no, pero que les vamos a romper las pelotas todos los días, a toda hora, denunciando el despilfarro que hay en ese Palacio Legislativo o en cualquier ministerio, lo prometemos y lo vamos a cumplir. No somos Luisito, no somos Tabaré, no somos Astori, no somos el PP, vamos a cumplir. Ellos no van a querer que ninguno de nosotros se siente ahí. Y va a ser difícil, además, va a ser difícil. ¿Saben por qué? Porque por más que haya un partido, ta, hicimos la primera etapa. Después hay que llegar a las elecciones. ¿Y saben quién gana las elecciones? ¿Quién tiene más votos en las elecciones? ¿Alguien sabe? El que tiene guita. Porque armaron todo un, una, una forma electoral una ley electoral, para el que tiene plata, mucha plata. ¿Usted puede creer que en el Uruguay una campaña a la presidencia de la República pueda costar 7 millones de dólares? Créalo, porque es así. Nadie se tira a presidente si no tiene ya asegurado 7 palos verdes. Esa es la verdad. Y para ser diputado tenés que tener mil dólares y todavía tener suerte, porque después te tienen que colocar en la lista sábana, que la vamos a exterminar. La lista sábana es el enemigo número uno, dos o tres del basta ya, enemigo acérrimo. Vamos a denunciarla, vamos a presentar la reforma electoral, para poder votar a este sí, a este no, pero no a una lista sábana que nos obliga después a votar a cualquier zángano, a cualquier delincuente, a cualquier parásito que después lo que hace es chuparnos la sangre a todos los uruguayos. Voy a terminar con una cosa que encontré acá. mira desde que este gobierno empezó, ¿no? Empezó este gobierno... Eh, nunca más se actualizó la transparencia de los viajes al exterior, y ha habido viajes entre ellos de la vicepresidenta de la república hace poco que fue a, a Italia a un congreso de no sé qué mierda que no sirve para un carajo que no le dejó nada al Uruguay esto es lo más importante, ¿qué le dejó al Uruguay? ¿que vaya Beatriz a hablar como si fuera la primera dama del Uruguay? al pedo ¿Cuánto costó? ¿La invitaron? ¿Salió gratis? ¿Le pagaron el hotel, la comida, los traslados y el pasaje? Me cayó la boca. Que vaya a, a Tanganica igual. ¿Pero cuánto salió? ¿Quién pagó? Y lo más importante, ¿por qué fue? ¿Qué, qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? Yo tengo un viaje acá. O sea, hoy empezaron a poner. Un viaje. ¿tá? Un viaje. Uno solo. Viajaron mucho más. ¿eh? El diputado Peña viajó, creo que invitado. Yo quiero saber. Todos queremos saber. Porque vamos a controlar. Vamos a estar con la lupa. Y además estos viajes pasan por el Parlamento. Si nosotros tenemos la suerte de tener a alguien en el Parlamento, ese alguien, ese basta ya, no va a votar ningún viaje. Y va a argumentar si es un viaje al pedo, va decir: Usted está viajando al pedo. No hace falta ese viaje. Y ese viaje va a costar tanta plata. Y con esa plata que piensa gastar, la podríamos usar para ayudar a tantos decenas de uruguayos que hacen colectas en hábitat para ir a salvarse la vida en una operación al exterior. ¿Ah? Ellos prefieren que se muera la gente, pero ellos tienen que viajar. ¿Sabe por qué? Porque son unos culos rotos que nunca se subieron en avión. Entonces se suben en avión. Algunos viajan en clase ejecutiva ¿eh? y toman whisky y pagan miles de dólares el pasaje. Yo le a... Acá hay un, un diputado que el primero de junio de 2021 viajó a México. A México, bien, ¿Eh? a México. El diputado, lo tengo por acá, pero un poquito que ya lo, lo, lo digo. El diputado se llama Ubaldo Aita. Ubaldo Aita. Es del Frente Amplio y es diputado por Canelones. Era Dil de Canelones y se salió diputado por Canelones. Muy bien, lo felicito, diputado. El diputado viajó a México. ¿A qué fue a México? Yo les voy a leer textual. Miren que no estoy inventando, ni esto es una joda para Tinelli. Yo les voy a leer textual lo que es. A una misión de observación electoral del Observatorio Democracia Mercosur. Debe, de importante, suena importante. Suena como que había que ir. Ahí tenía que estar, ahí está. Ahí está, tenía que estar en la misión de observador electoral del Observatorio Democracia Mercosur. Punto. Ahora le voy a decir cuánto nos salió el observador. El observador le compramos un pasaje a la empresa Azul viajes y turismo, ellos van repartiendo, ¿eh? Mercurio viajes, vende casi todo, Azul viajes y turismo, ¿eh? le vendió, a México y de vuelta, ¿cuánto puede salir un pasaje a México? Ahora fue el 6 de junio, los pasajes están regalados, te vas a Madrid por 640 dólares y de vuelta, o oh, no, o oh, me equivoco. Es así, ¿no? A París 710 dólares, a Barcelona 670 dólares. Bien, este señor fue a México. Yo creo que México es un poquito más cerca que Europa, ¿no? Geografía pura. Miren el Atlas y te das cuenta, el mapa Mundi. Bueno, ¿saben cuánto costó el pasaje del el señor observador a Ita? Mil 797 dólares, 1.800 dólares. Yo pregunté hoy una agencia cuánto me salía un pasaje a México, a Ciudad de México, y de vuelta, 1.000 dólares. Caro, ¿eh? Hoy, para bajar ahora, mañana. 1.797, acá no mira nada. Acá eligen la agencia, pagan y listo, total, la plata no es de ellos, ¿qué les importa? Bueno, además el señor gastó 660 dólares de viáticos, ¿Ah? pasaje y viático observador. Ahora, yo dije, yo quiero saber qué carajo es el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, lo quiero saber, y me fui a ver qué era. Lo voy a leer, por favor no apaguen y se vayan, ni se desmayen, por favor, les pido, porque estén preparados a escuchar esto. Y lo voy a leer textual. Fue creado con el propósito de contribuir al fortale fortalecimiento de los objetivos, me siguen, ¿no? Del protocolo de Ushuaia. Sobre el compromiso democrático en el MERCOSUR, en el Estado Plurinacional de Bolivia y en la República de Chile. La reputa madre que te parió, ¿no? La República. ¿Qué carajo fuiste a hacer ahí, ta, A pasear por México, a conocer México.